¿Le tenés miedo a Vanessa? No, yo no tengo miedo a nadie Respeto tengo respeto. Tengo respeto a toda la gente No solo a ella, a todo, todo el mundo Tengo respeto Sí. Por eso creo que la gente me quiere Si no, tendría las puertas cerradas en todas partes Sí, claro, claro Decí, decí, ven tú, dale En varias oportunidades Vanessa hizo referencia A que te considero un vago Que vos no aportabas, que no laburabas <risa> Mirá eh, siempre trabajé, gracias a Dios tuve trabajo, estuve sin trabajo, ¿sí? Como todo, ¿no? toda persona, ¿no? Todo ser humano. Pero sí, tuve bastante, siempre trabajé. Eh, yo estuve hasta los seis años acá viviendo, está, atrás de la casilla, le estaba mostrando acá al periodista, donde vivía con Vanessa. Y que a los seis años lo separamos. Cuando tenía seis años lauti lo separamos. Y bueno, yo sigo viviendo acá. Después me fui a la casa de mi mamá, que queda tres cuadras, por malos recuerdos que me traía entonces me fui para allá. Fui Rana, ¿y cuándo te reencontraste con tu hijo. Porque Vanessa dice que 25 años Siempre... estuviste ausente. Bueno, Bueno, mirá, te cuento, eh, me separé, bueno, y empezaron la escuela Luis William Morris, eh, Varela, y bueno, había que pagar inscripción, fuimos eso, pagué todo yo, eh, eh, fuimos, mirá, eh, si lo, mirá si lo abandoné. ...me quedé de los nenes y me fui al juzgado de Menores de Quilmes... ...hice la... la eh, ...¿cómo se llama? El régimen de visita, me tocaba lunes, miércoles y viernes... ...y sábado, y fin de semana por medio... ...y bueno, entonces a ella le preguntaron... ...¿qué quería? ¿Plata? No, ella dijo, quiero que le pague el, la escuela a mis hijos... ...bueno, le dije, firmamos todo, ella no quería yo no que él no quiero plata... ...me dijo, mira, me acuerdo cuántos años que pasaban... ...y me dice, bueno... ...ahí están en el juez de Menores de ahí, de... de ...¿Daniel? ...en, en Quilmes... Sí. sí. Ella ayer aseguró, te, perdón que arranque con esta pregunta, pero me interesa saber primero cómo estás, y ella ayer aseguró que vos no sentiste ni sentís la muerte de Lautaro. Uh, o sea, quiero padre. saber de tu, de tu boca cómo te estás sintiendo y por qué ella puede saber cómo te sentís vos y que esto para vos no significó nada. Eso es lo que más me molestó. Claro. Cómo ella sabe que convive conmigo, ella duerme conmigo, está conmigo, viaja conmigo. ¿Cómo puede saber esa que yo no me tocó? ¿Cómo no me va a tocar? Por más que... Ponele que, que, como ella dice, que nunca estuve con mi hijo. Soy el padre y creo que por más que no haya estado yo con mi hijo... Me va a doler porque es mi sangre y mi hijo que es mi hijo. Claro. Daniel. ¿eh? Claro. Pero eso claro. que me molestó mucho, me claro. molestó mucho, mucho, mucho. La verdad que yo nunca esperé de ella que diga eso, ¿eh? nunca esperé. ¿eh? No, a todos nos sorprendió, nos pareció muy fuerte porque categóricamente lo, lo sentenció, lo decretó, inclusive lo, repetió, lo repitió. Te pregunto, ¿cuántos hijos tenés vos? Yo tengo a Lautaro, con ella, a Lautaro y a Abril. Y ahora con mi nueva pareja tengo a Benjamín, el novita. ¿Y cómo está con Abril? No, no, este. Eh, hubo un problemita que cuando. Ay, Dios. Ella pasó? está. No, no lo hablamos, no lo hablamos, no lo hablamos. ¿Qué pasó con uh -huh. Abril? ¿Qué pasó? ¿Hubo algún problema con Abril? No sabemos, Daniel, bueno. ¿eh? Dijo las peores cosas de él, ¿no? Bueno. ¿Qué Tocamos un tema ¿Qué, del ¿qué que pasa, no querés Agri, hablar por casualidad. Daniel, perdona, eh, no sabíamos. No, no sabemos. ¿Qué pasó? Mirá, es, es, te la hago así cortita. Eh, era el cumpleaños de 15 de ella y ¿Sí? me venían a invitar, que vaya al cumpleaños, al cumpleaños, y bueno. Y venían siempre, hasta Vanessa vino a hablar con mi señora, a decirle que no falle porque había que pagar los platos, qué sé yo, que no fallemos. Y bueno, y después vino Lauti y me dijo, pa, no vayas porque porque va a entrar con el gordoleo, me dijo ¿con quién? ¿cómo va a entrar con el gordoleo? el gordoleo, el marido de, ah, de Vanessa el mari... claro. ah, de Vanessa. y entonces y se va, a el... va a entrar con el gordoleo entonces yo le dije, ¿por qué va a entrar? entonces me... estoy muerto en vida le dije yo, ¿viste? Ah. si yo estoy vivo ¿cómo va a entrar? bueno, está bien, le digo entonces yo no voy, entonces el auto dijo, no vaya, papi no vaya, me dijo, bueno y nos fuimos ay, ay, y Abril me... se ofendió porque yo nos fuimos Ah. Eh, y ahí, bueno, no, no me habló más, ya se puso al lado de la madre. Daniel. Y que bueno, yo no iba a aplaudir como entra. Ah, Así, y, Daniel, ¿y por qué pensás que tu hija decidió entrar con el gordo Leo y no con vos? Eh, la verdad que se la. pregúntensela a ella. Pero te y dolió. Bueno, vive con la madre y. ¿Te dolió? Sí, me dolió, te sí, que me dolió? dolió. ¿Cómo no de mi hija? Sí, sí por sí, supuesto, sí, claro. Sí. Claro, claro. Pero más allá de eso, me da la impresión bueno. como que lo que está eh, contando el Rana habla de una intimidad de él para con este Lautaro. Claro, claro. Este, que evidentemente, para evitar un dolor de cabeza, lo advierte a su padre, diciendo, claro. no vengas por tal motivo. Claro. Me da la impresión como que entonces tenía una sí. muy buena relación con vos. Siempre quiso mediar. Sí. Lautaro siempre sí. estuvo conmigo. mira yo le pagué la escuela los dos, los vestí. Eh, vayan al Willamor, le preguntá. Eh, eh, ropa de, de, de... El uniforme, de gimnasia, zapatillas. Aparte de todo eso, le compraba aparte a ella. Y cuando me tocaba la visita a mí, íbamos a la casa de mi mamá, le llenaba la heladera. Le compraba celular, todo. todo sí. yo por, por historia, eso... Eh. Sí, no sé sí, sí, porque se es agarra totalmente conmigo, Vanessa. A ver, sí, no... Según la propia Vanessa, yo... un padre ausente, sí, y además, sé, de, hecho, de hecho, más allá de ser un padre ausente, por ejemplo, por poner un ejemplo, porque vos contás todo lo que le compras, pero el papá, además de comprarle cosas, sí. es otra, otra cuestión. No, es criarlo, no, no, darle amor. Ya va a pasear. Y presencia, eh, pero no, digo, no dale eh, Exactamente, no Vanessa... darle no material, eh, amor también. Vanessa nos cuenta ah, bueno. yo ayer ya va a pasear que... si me claro. la, todos los fines Vanessa nos cuenta ayer, por ejemplo, que Nova tenía agendado... A su pareja como el viejo y a vos como el rana, sí, que no sí. te trataba como un papá, no te consideraba sí. el papá. Bueno. Quizás eso es lo que le pasa bueno. a esta nena también. ¿Utale? Es la persona que lo crió y lo ah, siente como su padre. No me tiene como papá. Con... Mirá, mirá el video de que me hizo acá en la esquina, viejo, viejo. Sí. Y él venía con la moto, viejo, viejo, levantate, viejo. Venía con la camioneta, el viejo va, vení, vos venís, vos los mates, viejo. Él me decía viejo también a mí. Y. Está bien, cada uno agenda como quiere. Te duele, Rana, ah, ¿no? Quién, Igual. La... ¿Qué me duele? Que te digan que, que para Lautaro vos no eras el papá. El papá era el gordo. Y no vos. No, no sé, Lauti, todo, todo el mundo sabía que yo era el papá del Lauti. Y Lauti por todos lados. O ya mi viejo el Rana, mi viejo el Rana. dónde eh, donde iba. Claro. A ah, eh. ¿eh? Ayer... Él iba el... al basado de los amigos y los padres de los amigos le decían, vos sos hijo del rana, ¿no? Sí, ah, lo conozco a tu viejo. da ah, mi viejo, sí, lo conocen todos. Pero siempre bien le hablaron de mí. Daniel. Eh, ¿qué, crees, sí. eh, ¿Qué crees que corresponde a tu nieta, a la hija de Lautaro? ¿Qué crees que le corresponde a Vanessa, de todo aquello que en vida fue de Lautaro con él, del Nova, de tu hijo? Bueno, él siempre decía que todo lo que trabajaba eh, era para para, Lin, para su hija, para su hija. Claro. Y bueno, pienso que por ley lo que yo escucho, eh, mucho no sé de ley. Por ley dice que le pertenece ahora a la nena, hasta que salga el otro, ah. al otro a ver si sale el ADN positivo, del otro el nene. Ese, ¿eh? El otro ADN. ¿Ese? ¿Ese ADN está en curso, Daniel? <ríe> ya está hecho. Ya está hecho. Lo oh, oh, dijimos que tres veces. Sí, está hecho. Es o sea, cierto es la información que Es importante tenía. repasar esta información porque aquí los compañeros decían que este ADN ya se había realizado, pero Vanessa dice que no, que ni siquiera... Porque había ella la informaba, muestras. Claro, eh, nosotros lo sabíamos de muy buena fuente que ya estaba hecho, que estaban esperando claro. el resultado, y a Vanessa la otra parte le decía que no estaba hecho. Entonces a Vanessa se amparaba en la palabra... De, de la familia, digamos Claro, claro ¿Y cuándo te dan el resultado, Daniel? mira hubo un pequeño un, un percance Pero a mí no me van a comunicar Cuando este hecho eh, Se lo van a decir a la chica Claro, sí, pero es decías, de, en 20 días En estos días